you Tanto en la vida cotidiana como en la práctica profesional, para poder analizar e intervenir algo, se requiere medir. Por ejemplo, se mide para analizar una problemática, pero también se mide su intervención. Es aquí donde los indicadores juegan un papel importante. De acuerdo con Mariana Feniger, podemos decir que un indicador es una estadística que ha sido procesada con el fin de entregar información específica. Un indicador es más que un dato. Es una herramienta diseñada a partir de datos que le dan sentido y facilitan la comprensión de la información, pero sobre todo nos permite medir. Debe tener al menos las siguientes características. Ser confiable, periódicamente actualizado, claro, comparable en el tiempo y en el espacio y ser accesible y relevante para la acción cultural. Para Texeira Coelho, los datos sobre la cultura contribuyen a identificar áreas estratégicas del desarrollo nacional y los sectores que puedan conducir al desarrollo del propio sistema de la cultura, entendido este como uno de los motores de desarrollo mayor. En cada una de las fases del proceso metodológico de la gestión cultural, se requiere de información para la toma de decisiones. 1. El conocimiento de la problemática o necesidad a atender nos servirá como base para el desarrollo del proyecto cultural. 2. La definición de qué se quiere cambiar de la situación y cómo se piensa medir ese cambio sirve de partida para la operación del proyecto cultural. 3. Los datos que se recogen durante y después de la implementación del proyecto nos servirán para valorar el impacto de la acción cultural. Y finalmente, 4. La documentación de nuestra práctica nos permitirá sistematizar la experiencia para generar y transmitir nuevo conocimiento. <risa>